bien todo correcto y yo que me alegro por esta vez ya que le hago una mini presentación pero algo más importante para hacer un relleno para que no se aburran eso es por todo eso mi nombre actual es arturo espectral el nombre de mi avatar es kaito vocaloid super chico es de mi quatsune ahora sí, comenzamos el video ahora mismo al igual que Leatherface, es el villano principal de las películas de Texas Chainsaw Massacre, 1974, y de Texas Chainsaw Massacre 2, 1986. Drayton es el padre de la familia Sawyer. Se trata del padre de Leatherface, que trabaja como dueño de un restaurante de chili y es aclamado por el excelente sabor de su carne, aunque nadie sospecha que se trate de carne humana. Él menciona que, usa carne humana debido a que buscaba nuevas formas de cómo cocinar el chili, porque nunca encontró un sabor correcto y para llegar a la perfección, usó nuevos cambios. Él menciona que desde que era niño nunca pudo tener una vida económicamente estable y solo se la pasaba trabajando en el matadero con su padre, el abuelo Sawyer quien lo ayudaba a poner pan en la mesa, de ahí su abuelo le enseñó a cocinar chili y este se apasionó en la cocina, volviéndose el chef de la familia. Al nunca tener placeres o descansos, dice que su único sueño es el de tener una televisión para él solo y un sofá cómodo para cuando crea que ya trabajo lo suficiente y poder descansar, como siempre quiso. También es dueño de una gasolinera junto con su hijo Nubins, que también la usa para poder engañar a sus víctimas y llevarlas a la casa para poder cocinarlos. Personalidad. Drayton es una persona muy alegre pero bastante extraña. Prefiere no mancharse las manos, y suele enviar a Leaterface, Nubins y Top a buscar comida por él, mientras que este se encarga de la opinión pública. A diferencia de Top y Nubins, Drayton no encuentra placer en el acto de matar, pero lo encuentra necesario para continuar su terrible negocio. Es una persona que vive en su mundo, que se define a sí mismo como un empresario honrado que solo hace su trabajo. Puede decirse que Drayton obtuvo ese extraño pensamiento porque en su infancia y toda su adolescencia se la pasó trabajando duramente en el matadero y al enamorarse de la cocina se refugió en ella, junto con su obsesión a la carne e intentó que su chili llegara al punto más delicioso, por medio del uso de carne humana, enseñando a sus hijos la extraña manía del canibalismo. La familia y linaje sobre la familia de los Sawyer se desconoce mucho, ya que el abuelo es su padre y menciona que tenía una hermana llamada Elizabeth, con quien tuvo un extraño amorío, dando luz a Buford Sawyer, Leaterface, en la actual extraña relación familiar, sus hermanos menores, los mellizos. Paul Sawyer y Nubin Sawyer son sus dos hermanos pero actúa como si fuese el padre y con Leaterface actúa como si fuera su hermano. El desprecia y odia a Buford porque es deforme y siempre rompe sus puertas. Drayton se aprovecha de él debido como está en total control y lo somete a mano dura. Hace todo lo que él dice. A pesar de que Leatherface es más fuerte. Trivia: Drayton es un hombre muy raro, ya que cuando está en medio de la sociedad y habla con la gente del condado de Texas muestra una actitud amable y llena de madurez, pero cuando está con su familia actúa violentamente con Nubins y Paul, especialmente con Leatherface, pero siente un gran respeto. Y cariño por el abuelo. Se piensa que Drayton es así debido a que la compañía llamada Atlas se automatizó, el abuelo y Drayton perdieron sus empleos como carniceros y decidieron hacer su propio matadero. Drayton Sawyer tiene cierto odio y resentimiento a los hippies y los hombres de empresas grandes.